Bien, para los que quizás no saben quién soy, mi nombre es Susi, Susi Chapa. Algunos de ustedes saben quién soy, me están siguiendo en mis redes sociales. Y pues eh, tengo muchas personas preguntándome qué es, el, qué es marketing de afiliados, cómo estás haciendo para ganar con tus redes sociales, cómo estás generando esos ingresos. Y bueno, por eso decidí hacer este video para poder explicarte mejor de qué se trata, con qué estoy generando estos ingresos, para que lo puedas comprender un poco mejor. En esta pantalla que ves acá, eh, está un poco explicado en un gráfico qué es marketing de afiliados qué es con lo que nosotros estamos trabajando no es multinivel no es trading no es este nada de esos negocios de repente que te han estado hablando por las redes sociales porque en realidad por las redes sociales puedes hacer cualquier tipo de negocio esto se llama marketing de afiliados y de qué se trata mira se trata de que una persona una persona que se llama un productor crea un curso no crea un curso un producto digital un software lo que quiera crea un producto digital y lo pone en una plataforma ¿Ya? lo coloca en una plataforma en internet entonces tú que estás interesado en ser el afiliado vas a entrar a esa plataforma y te vas a, a afiliar a esa plataforma por eso se llama marketing de afiliados te vas a afiliar en esa plataforma que generalmente la mayoría de ellas son gratuitas hay algunas que te exigen algún pago o te ponen algunas comisiones como que tengas cierta cantidad de seguidores en tu en tus redes sociales o que por ejemplo hagas una venta en un mes o dos meses si no te quitan la afiliación cosas así ya pero bueno, tú te afilias a esa plataforma, luego este, empiezas a difundirlo a través de tus canales, de tus diferentes canales. Estos se llaman tus redes sociales, ¿no? Por Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, este, la red social que tengas. Empiezas a difundir porque acá el, el, la, la plataforma te va a dar pues, este, material para que puedas difundir esos cursos, esos productos. ya Empiezas a difundirlo en tus redes sociales y luego pues viene un cliente, mira tus redes sociales o lo encuentra de alguna forma en internet a través de ti y hace una compra no entonces cuando él compra este producto digital hay un enlace que tú utilizaste para ponerlo en internet también en tus redes sociales a través de este enlace se rastrea tu venta y eh, le llega a la plataforma nuevamente entonces ahí es donde se reparte la comisión de esta venta no una parte del pago va para el productor para el que creó el producto y la otra parte va para ti que hiciste la venta que eres el afiliado ¿sí? Entonces este es el ciclo del marketing de afiliados, esto se trata de vender productos eh, creados por otras personas que los colocan en internet y tú puedes empezar a venderlo a través de tus redes sociales. Como te decía ¿no? al inicio, hay muchas plataformas con las que lo puedes hacer. Eh, por ejemplo, para darte unos ejemplos, las plataformas que te aceptan hacer marketing de afiliados es Amazon, es una plataforma inmensa donde vas a encontrar desde productos digitales hasta productos físicos. Y su comisión está entre los 10, 5, 8% más o menos. Eso sí es un poco bajo, ya y, pero también te acepta este, afiliarte ahí para vender tus productos. Luego hay otra plataforma que se llama Clickbank, que también este, promociona cursos y cosas así. Shopify, que es otra plataforma, pero con la que yo estoy actualmente trabajando y estoy haciendo es Hotmart. Esta plataforma es totalmente gratuita, no te cobra nada, no te exige nada. Simplemente entras, te afilias y buscas el producto cual venderte. Vamos a visitar ahorita eh, la plataforma de Hotmart donde yo estoy trabajando, que es este, acá la tengo abierta, ¿sí? Ya acá está, esta es mi, mi cuenta dentro de, de Hotmart. Ya yo también tengo algunos cursos que vendo dentro de Hotmart, pero también soy afiliada, también vendo cursos de otras personas. Quizás alguna vez has llevado alguno de estos cursos que yo esté dicto. Entonces, mira, este es por ejemplo mi... Mi, mi usuario en Hotmart, yo estoy, esta es mi venta de la última, una semana y media más o menos que estaba haciendo, porque yo llevo vendiendo ahora eh, más o menos un par de semanas, un poco más, ¿ya? En realidad tenía ya esta afiliación hace mucho tiempo, pero la dejé ahí, la dejé, no la utilizaba, pero ahora recién me estoy metiendo de lleno y en un par de semanas pues he logrado facturar más de 500 dólares. Este es el saldo porque yo ya retiré un monto. Y esto es lo que tengo ahorita dentro de la plataforma para cobrar. La forma de pago que la plataforma te hace es a través de, de cualquier tarjeta, de cualquier cuenta que tengas en tu país, en donde te encuentres. Una cuenta en dólares, eh, pides una tarjeta de esa cuenta, cuando hagas tu primera venta dentro de Hotmart, se te va a abrir la opción para que pongas tus datos financieros y luego pues, tú simplemente es que le des clic, le digas que quieres cobrar y la plataforma te hace el depósito a tu cuenta. Así directo, no, no hay intermediarios, no hay nada. Te deposita directamente en dólares. ¿Ok? Entonces esto es este para hacer, eh, esta es la plataforma de Hotmart. Ahorita vamos a entrar, voy a entrar, voy a enseñarte cómo puedes crear tu cuenta dentro de esta plataforma para que empieces tú también. Como te digo, hasta ahí todo es gratis, no te cobran nada ni te exigen nada. ¿sí? Vamos a cerrar mi sesión, vamos a salir de acá para yo enseñarte cómo este, se entra a Hotmart. ¿sí? Vamos a cerrar esto, vamos a crear una cuenta desde cero, mira. Eh, esta es la plataforma, tú entras a hotmart.com, mientras. Directo y acá te va a salir estas opciones, ¿no? Donde dice entrar, si es que ya tienes una cuenta, acceder a mis compras o gestionar mi negocio. Cualquiera de las dos. Entonces, tú lo que vas a hacer es irte a Regístrate, ¿ok? Le vas a dar clic ahí y vas a empezar a... Um, vas a llenar todos los datos que te piden acá una contraseña ahí, y acá te está preguntando ¿qué buscas? ¿vender productos o comprar productos? porque tú también podrías entrar a comprar porque acá están los mejores cursos que hay en, la, en el medio, ¿sí? le das clic a leí esto y simplemente le das a seguir, ¿ok? y listo ya acá está tu plataforma acá ves que todo está en cero porque no hay ninguna venta, porque esta afiliación es este, esta creación de usuarios desde cero, entonces estamos de cero no hay foto, no hay nada, acá vas a empezar a configurar tú tus datos Sí, acá en la parte izquierda te dice mi cuenta y acá vas a poder ver, por ejemplo, si le das clic a mi cuenta, vas a poder este, acceder a todos tus datos, donde vas a tener que completar tus datos. ¿sí? Asegúrate que sean tus datos correctos para que cuando te hagan los pagos pues tengan este, información tuya. ¿no? Acá vas a tener que llenar tus datos personales, donde le das clic acá, tus datos personales, luego vas a llenar este, toda tu información, acá vas a llenar tus documentos, ¿No? mira, ves, acá donde dice documentos te va a pedir, dice, realiza una venta antes de registrar tus documentos. Cuando tú realices tu primera venta, se, das, se va a desbloquear esto y vas a poder llenar todos tus datos, tu DNI todo ese toda esa parte, ¿sí? Y en tus datos financieros lo mismo, cuando realices tu primera venta, ahí se van a abrir para que puedas llenar tus datos financieros. Y luego, pues, acá te va a pedir que pongas algunas preferencias, por, por ejemplo, te dice que quieres recibir email son datos que tú poco a poco... Este yendo navegando los vas a ir descubriendo, sí, y lo vas a ir llenando. Acá también puedes en tu perfil, por ejemplo, puedes poner tu foto para que puedas este. Acá dice, mira, cambiar avatar del perfil. Ahí le vas a cambiar y vas a poner tu foto. Y eso es, ya tienes una cuenta dentro de Hotmart. Ahora, ¿cómo hago para poder empezar a vender productos? Tú puedes ir acá a mercado, acá en el, en el, en el menú que está a la izquierda, vas a irte a mercado. Y acá van a aparecer todos los productos que tiene Hotmart para vender. ¿ok? Primero dice recomendados para ti porque ha, tú has llenado una cierta cosa de preferencias dentro de esto. Entonces él te recomienda algunas, algunas cosas que podrías tú empezar a vender. Sí, Hotmart tiene actualmente más de 10,000 cursos y softwares y cosas así que tú puedes empezar a vender. Pero básicamente vas a encontrar estos acá, mira. Tú puedes buscar también acá por este, categorías. Por ejemplo, yo quiero buscar temas de, para bajar de peso. ¿Ya? Para empezar a vender cosas para bajar de peso. Desde dentro de ahí pongo esa categoría y a mí me aparecen cursos sobre perder peso, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno que dice cómo bajar de peso, hay otro que dice baja de peso y así voy buscando el curso que yo quiero este, promocionar. Acá hay dietas, hay este, ejercicios, cosas así que yo puedo empezar a promocionar para vender. Cómo sé cuánto me paga de comisión cada curso. El, el número en verde es lo que te paga en comisión, por ejemplo, este curso si tú lo vendes, te paga 19.65 dólares y el, acá al pie dice cuánto está este curso para que lo vendas al público, está 44 dólares, que estás ganando aproximadamente el 50%. Y así acá hay unos cursos, mira, que cuestan 4 dólares y tú te ganas, ganas $1.75. dólar Así como hay cursos de costo bajo, también hay cursos de precios más altos, ¿no? Este que dice MXN es porque está en, en, en México, ¿ya? Entonces acá en, tu, en tus filtros, pesos mexicanos, es eso. En tus filtros, tú ya en tus preferencias vas a ir cambiando la moneda, donde estás y todo eso, para que aparezcan solamente productos en dólares. Ya puedes vender en realidad productos de cualquier moneda de cualquier país. El único que no puedes vender son los que están este, en, en la moneda de Brasil. Ya no recuerdo bien el nombre de esa moneda, pero esa, esa, esa no puedes venderlos. Solamente los que están en dólares. O pesos, ¿no? Mayormente se venden los que están En dólares para que podamos ganar comisiones En dólares, pero de eso se trata Ahora, ¿cómo me afilio yo a un curso? Digamos que yo ya elegí que voy a vender Este curso, vamos a suponer Quiero vender este curso, le doy clic Todo esto es gratis, hasta acá no estás pagando nada Entonces elijo este, este Curso y acá dice Afiliate ahora, simplemente le doy clic Acá me da unas condiciones Que no puedo hacer malas prácticas Unas cosas que te pone de condiciones Hotmart Que no es nada malo, solamente te está diciendo que no este, generes malas prácticas en la venta de tus productos le dice, pones que sí leíste los acuerdos y le dices que sí quieres ser un afiliado una vez que ya pusiste eso entonces ya estás, ya estás afiliado a este curso ahora sí puedes empezar a, pro, a promocionarlo mira acá te habla sobre el productor, quién es las conquistas que tiene estos son medallitas que te van dando mientras vas avanzando y para empezar a venderlo le das clic acá en acceder al link de divulgación y acá tienes ya tu link. Este es el link que tú vas a copiar y vas a empezar a pasarle a la gente. Cuando alguien hace una compra a través de este link, ahí ese link se rastrea y a ti te llega una comisión, ¿sí? A tu cuenta. Entonces, esa es la forma en la que vendes. Hay algunos productores que te dan incluso material para divulgar su, su curso y producto, ¿ya? Entonces, mira. Pero no se trata pues de agarrar ese link y estarlo este, mandando a todos mis contactos y decirlos Tienes que tener una cierta estrategia para poder vender a través de redes sociales Porque si no lo único que vas a hacer es hacer spam en el resto de... En tus cuentas, en tus amigos, cualquier nadie te va a querer hablar Entonces esto tiene una estrategia para vender hay dos tipos de estrategia. Hay una estrategia que es de pago y otra que es este, orgánica o gratuita. La de pago pues, es pagar publicidad en redes sociales y hacer que las redes sociales vendan por ti, ¿no? Pero tienes que invertir. Si tú no quieres invertir, hay otra estrategia que es la estrategia orgánica. Y ya para eso existen de este, cursos que te pueden enseñar cómo hacer estas estrategias. Ya, Entonces, yo el que te recomiendo para que empieces y te capacites es este curso. Mira. Entonces, para que tú aprendas todas estas, estas estrategias, estas formas de cómo vender, de cómo hacer este negocio, vas a encontrar cursos dentro del mismo Hotmart que en realidad este, te pueden enseñar mucho y muchos muy buenos de ellos. Pero yo lo que te recomiendo es que empieces con un curso que no sea muy costoso y que tú puedas pagarlo ahora que no estás ganando todavía, pero que te va a enseñar mucho y te lo digo por experiencia porque yo he llevado este curso y con este curso es que estoy este, vendiendo, ¿no? Entonces, este es un muy buen curso, no es muy caro y te puede ayudar porque ahorita está en promoción justamente. Mira, normalmente este curso que te enseña a cómo vender en Hotmart este, como afiliado te cuesta casi 200 dólares. ¿Y qué te da este curso? Te da mira toda, te da plantillas, te da este cómo, qué escribir, qué contestar a tus clientes, qué vas a poner en tus redes sociales, cómo les vas a, si te preguntan, cómo qué puedes venderles este, cómo cómo contestarles. Entonces acá te da todo, te da un calendario de cómo, qué vas a publicar cada día, qué hora, cómo lo vas a hacer, en dónde vas a publicar, cómo publicar en Instagram, en Facebook, en TikTok, todas estas estrategias y las plantillas para que tú empieces a vender ya sea de manera orgánica o pagada, te la dan dentro de este curso. Tiene muchísimo, muchísimo contenido. ya. Y, este, y acá vas a aprender cómo hacerlo, mira. Y aparte que te estás regalando también, no solamente te está dando todo el contenido, lo que tienes que publicar, sino que te vas a llevar este, el curso de las lecciones que te enseña el productor de este curso, de cómo hacer todo esto, ¿no? Esta es la estrategia orgánica y la estrategia de pago se llama Crashing, ¿ya? Y mira, ahorita este curso ha bajado de $200, te lo están dando en $10 nada más por unos cambios que ha hecho Hotmart últimamente, ya entonces están vendiéndolo en 10 dólares no es muy caro y con esto tú vas a aprender todo de la a la z cómo hacer el marketing de afiliados te van a enseñar todo lo básico por lo menos para que tú puedas generar tus primeros 500 dólares una vez que tú ya has generado tus primeros 500 dólares ahí sí te recomiendo que avances a un curso mucho más avanzado que te enseñe otras estrategias mucho más avanzadas que este mismo productor también lo tiene y que te va a enseñar otras cosas y que ya te va a ayudar a que te ganes pues mil, dos mil, hasta cinco mil dólares quizás mensual. Yo no te puedo decir, sé que sí se puede ganar porque he visto otros afiliados que ganan eso y mucho más. Eh, yo hasta ahora he ganado menos de dos, menos de mil dólares pero es, todavía estoy recién un mes y sé que sobre esto puedo seguir ganando mucho más todavía y 10 dólares pues eh, si estás en Perú no es ni 50 soles y es una inversión muy muy baja para que empieces un negocio y te empieces a capacitar aparte que esto te va a enseñar a vender cualquier curso dentro de internet te va a, cualquier cosa dentro de internet ya sea que quieras vender productos en Hotmart o te va a enseñar a vender cualquier otra cosa en internet porque esto es lo que se basa este curso y lo puedes hacer, ¿no? Él es Cristian Chávez, es un ecuatoriano este, que es muy bueno en lo que es marketing digital. Y esto es lo que él genera. Ahorita ves una foto ahí, él gana más de 100 mil dólares mensuales. En todo, o ha ganado ya en formar más de 100 mil dólares. No sé de cuándo será esta foto. Pero es muy bueno, él explica muy bien, es muy claro, muy didáctico. Se entiende muy bien todo lo que te explica y te lo hace con temas prácticos. Que te va a hacer que tú ganes tus 500 primeros dólares. Y pues lo más importante, aparte de que todo lo que él te dé aquí, en su curso, en su, en su taller... Es este, si tú lo compras, eh, vas a recibir también acompañamiento mío, que también te puedo ir guiando ahí, pues, ¿no? Con todo lo que yo he ido implementando y lo que a mí, a mí me ha ido funcionando. Y, pues, te puedo ir dando esas estrategias para que también tú lo puedas hacer, ¿no? Y lo puedas hacer a diario. Yo estoy a diario metida en esto, entonces, así que cualquier cosa, lo que yo estoy haciendo, igual te lo puedo replicar a ti para que también lo hagas. Y eso es el marketing de afiliados y este curso es con lo que yo te recomiendo que empieces. ¿Sí? Ahora, si tú me dices, no, yo quiero algo mucho más avanzado, también te puedo recomendar. Pero ahorita que estás empezando, empieza con 10 dólares. Incluso este mismo curso después ya tú lo puedes vender a otra, que otras personas también se afilien y también lo lleven. Y tú te vas a ganar una comisión del 50, del 50%, ¿ok? Entonces ya depende de ti. Con dos ventas que hagas, ya recuperaste tu inversión y luego ya empiezas a ganarte. Lo que sí te garantizo es que vas a ganarte tus 500 dólares sí o sí en un mes. Si aplicas todo lo que te explican acá, ¿Sí? Okay, entonces eso sería. Si tienes alguna duda adicional, me escribes y te la respondo.